ventanas modales Are we living in a computer simulation? En informática, una ventana modal es una ventana que se sitúa sobre todas las demás ventanas de la misma aplicación. Hasta que se cierra o se abre otra ventana modal detrás y la ventana modal delante, siempre encima de las otras. Como hemos visto en las anteriores publicaciones, el universo en el que vivimos ahora es una realidad virtual. Pero no solo nuestro universo es una simulación, sino que el más allá donde vamos cuando morimos también es otra realidad virtual. Se podría decir que todos los conjuntos, realidades no físicas, son realidades virtuales, contenidas dentro de una misma computadora o servidor. Al ser todas las realidades virtuales, el concepto de físico desaparece, y podemos empezar a hablar de realidades modales o ventanas. Nuestro universo físico dentro del sistema operativo, dentro de nuestra realidad no física, en las que hay una cantidad infinita de realidades físicas, de universos físicos. Fuera de nuestro sistema no físico, hay otros sistemas no físicos con sus realidades físicas. Imagino que físicas. Qué bien podrían no serlo. Cada realidad no física sería una realidad completa y sus subconjuntos realidades físicas serían modales o ventanas emergentes dentro de esa realidad conjunto. Al ser virtual, necesariamente no existe un tipo de barrera física que los separe, sino que más bien todas las realidades estarían contenidas dentro de un mismo código binario universal. Esto es 1 y 0, u onda partícula. territorio visible revelado pero no visible territorio todavía y no revelado y no visible hasta que estos jugadores se acercasen y por tanto se manifestase en algunos videojuegos el territorio inexplorado se cubre con niebla negra de opacidad total mientras que el territorio previamente explorado se cubre con niebla de opacidad media, lo que revela lo que el jugador sabe al respecto. Información que no cambia durante el juego. Las unidades y los edificios son visibles solo si están dentro de la visión del jugador, pero los edificios se van a una última ubicación conocida. Después de que ya no son visibles, de la misma información, de la misma forma, funciona la dualidad onda-partícula. Cuando no observamos o somos conscientes de ello, el universo es un océano de ondas, mientras que cuando las observamos o somos conscientes, ellas se posicionan en un espacio-tiempo del universo, convirtiéndose en partículas. O sea, materializándose esto es el experimento de la doble rendija tan popular en física cuántica aquí vemos cómo la realidad se manifiesta según nos vamos acercando a ella hasta entonces por qué tendría que manifestarse sería muy ineficiente hacerlo así por lo tanto, todas las demás realidades virtuales estarían ocultas hasta que el observador interviene, como en los videojuegos, donde se usa el método Fog for War, um, niebla de guerra, para ocultar el resto del mapa al jugador. Que la realidad sea virtual no significa que no exista, de la misma manera que para nosotros el contenido de un videojuego no existe, es virtual. Para el personaje del videojuego, el entorno es totalmente físico, real. Puede caerse desde un edificio, no puede atravesar paredes, puede ser atropellado, ahogarse, tener un accidente, sangrar, etc. Para el personaje su mundo, videojuego está basado en unas reglas y, por lo tanto, está supeditado a ellas. Al ser nuestro universo y todas las otras realidades una simulación, implica que la fisicalidad solo sea una ilusión subjetiva desde el punto de vista del personaje y, por lo tanto, hay barreras que implícitamente no existen como por ejemplo, que una realidad virtual interfiera en otra, o que se abra una ventana modal de una realidad virtual dentro de otra, lo que explicaría muchos fenómenos paranormales que se producen. Veamos lo que dice Tom Campbell al respecto. ¿Qué son las experiencias que podemos can Bueno, hay un out of body. And, you know, this is always a little joke I like to say, that, you know, there's an O-O-B-E, which is an out-of-body experience. But that is really a, an unfortunate misnomer because you're not getting out of your body. See the whole concept of out of your body is body centered, right? I have this body. My consciousness is in my body. Your consciousness is in your body. You don't even have a body. This is a virtual body. You're just consciousness. But you think i'm a body my conscience is in my body and i got to get my consciousness out of my body okay where is your consciousness? oh it lives in my brain you know it's there's a little house it has a little house in there right little kitchen you know nice little living room big tv and the consciousness lives in there and it has to get out of my body well why is it that people end up in what bob Monroe called locale one which is if you get out of body and it's It's kind of this environment right you're, you're kind of in the the near earth environment you can see things you can remote view you can do that kind of stuff because you're in this this uh an environment that is parallel to this physical reality well why do people first get out of body but they're, they're lying there in their bed you know and they're trying to you know raise raise their out-of-body arm they're trying to roll out they're trying to do all the stuff to get out of their body you see how wrong that is you're not in your body Don't make it body centered. Doesn't have anything to do with your body. You don't have to get out of your body. You're already out of your body, your consciousness. You see, what you need to do is get into your consciousness. So people, because they think their consciousness is in their body and their body is really who they are, whether they think that intellectually or not, that's at the, that's at the uh, cultural level. Then when they get out of their body, what's the first thing they're gonna have to see? Their room, where their bed is, right? Their bedroom, their body. Of course that's what they'd have to see first because they just got out of their body. So that places them in their bedroom or wherever it is they are. You know, whether if they're sitting in a chair in a living, what they're going to see is wherever their body is. Yeah. Well, that's just because they have the belief that they're getting out of their body, and that's then their intent says, okay, I'm getting out of my body, I want to see my I want to see this, this reality from my out-of-the-body state, which is obviously right, you know, two, three feet away from my body. So then uh, they go up to the database and they get the data about their bedroom. Well, that's an exciting trip, isn't it? I get, I get to see my bedroom. Wow. I've really been out there exploring, you know. But that's because they believe that they're getting out of their body. They're body-centered. You know what? Instead, it should be called an OOME. What you're doing is getting out of your mind. <laughs> But out of your mind has other connotations <laughs> that, that we don't want to associate with what it is we're talking about. So unfortunately, others have already, have already uh, laid claim to that phrase of out of your mind. And we can't use it now because they did. But basically, what you're doing is you're just focusing your intent a different data stream it's all you're doing you're just consciousness and now instead of doing the sensory perception thing in here in this virtual reality you're just taking your consciousness and opening it up to a different reality frame you don't have to get out of your body the body's irrelevant the body's just virtual the brain's just virtual all of that's data you see but because we believe it we have to roll out of our body because somehow we're, we're trapped in here right we're trapped Our, our, our out-of-the-body trapped in this flesh somehow, We got to roll it out. Okay, well, why does anybody think that it was in our body in the first place? Because that's our cultural beliefs, right? That's a belief. We start with that belief. Because, I mean, we're us. This body, this is us. And if there's anything else of us, then it's got to be in here. So you see, that's not, a, that's not a good direction to come from. So you're already starting to make your out-of-the-body process difficult by believing that it has something to do with your body. It has nothing to do with your body at all. You don't have to roll out. Rolling out, raising that, you know, you have all these techniques, right? You roll out, you raise this, you know, you look at this non-physical arm, it raises up, you look at it and you go, oh, damn, that's my physical arm. You know, put it back. I did. That didn't work right. We have all these, these, these uh, techniques that we use. They're just tools. They're tools to help you focus your intent. And see, people get hung up on the tool. If they can't first see that invisible, you know, wavy, you know, ghost-like arm come up, then they're not doing it right. That's because they're body-centered. You see, they're trapped. If they can't, when they get out, you know, look back and see their body sleeping, then they're not doing it right they must be doing something else so I just must be imagining this because I didn't see my body first and you know whatever because that's the way it's written in this book that's the way they do it and if I don't do it like that you see what you're doing is trying to have somebody else's experience you're trying to use somebody else's tools somebody else had this tool that they could they could switch their intent in their data stream if they just imagined that they rolled out see and that tool worked for them great so there was a good It was a good metaphor for them. It was a good ritual for them. They resonated with that, and that's how they get out of body, and they write that in a book, and from then on, everybody's going like this, trying to get out of body. You see, it's just their tool. Get your own tool. You don't have to get out of body and end up in your bedroom. You see, your consciousness is not located in your bedroom or in your body. Por latente. Al acceder a otra realidad virtual, lo que en realidad se está haciendo es abrir una ventana modal o emergente. Frank Keppel daba, hablaba, de que algunas personas cuando fallecen quedaban atrapadas en una especie de realidad en bucle, loop, donde permanecen allí hasta que se liberan por sí mismas o alguien les ayuda. Estas realidades virtuales en bucle son en esencia modales o ventanas emergentes contenida dentro de la realidad virtual nativa, conjunto. Cuando una persona tiene una experiencia paranormal, lo que está sucediendo, en realidad, es que se abre una ventana emergente, donde dos realidades virtuales se superponen. Dicen que el déjà vu es cuando dos neuronas se superponen, dos neuronas de memoria se superponen y um, hay una superposición de memorias. En la última película de Matrix, Resurrection, esto se representa en una escena, cuando Neo crea un modal basado en Megacity y entra al ver que el programa Morfeo ha desaparecido dentro de ese modal, realidad virtual. La gran simulación podría verse como un superconjunto compuesto de conjuntos y subconjuntos. La gran simulación podría verse como un superconjunto compuesto de conjuntos y subconjuntos. Sería como una matrix gigante compuesta por diferentes simulaciones donde cada simulación tiene unas reglas y leyes diferentes y cada simulación tiene sus propios mapas, donde pueden superponerse unos con otros en forma de ventanas emergentes o modales. Este vídeo ya lo vimos, así que no lo vamos a volver a reproducir. Un abrazo amigos.